Hola, mi nombre es Vanessa García, CEO y cofundadora de Agropecuaria Inca Cuisac. Estamos ubicados desde el 2005 en el Valle del Río Chillón. Tenemos como actividad principal la crianza de cuyes. Nuestro objetivo es entregar un producto de óptima calidad, garantizado por nuestro sistema de crianza único en el país, donde combinamos la tecnología con la belleza sencilla de la naturaleza, somos conscientes de los cambios de hábito de consumo porque cada vez hay una mayor exigencia de información, del origen, procesamiento y sobre todo la calidad nutricional. Todo esto responde a la necesidad de una vida saludable. Nosotros nos presentamos como una excelente alternativa. Somos INCAPÚ, comprometidos con la conservación del medio ambiente porque de una crianza sustentable se obtiene un alimento saludable